Muy buenos días, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Eh, y, y, y, y bueno, también espero que ya hayan revisado las, las notas. y eh, Ya saben que cualquier duda que tengan, yo estoy atento a, a resolverla lo más rápido posible. Entonces, eh, estamos ya en la unidad número 3, ya en la recta final del curso de, del trimestre. Únicamente nos quedan dos semanitas, bueno, y esta semanita pues ya, ya está corriendo. Entonces sería, de luego, pues no nos pudimos reunir en vivo esta semana, así como la anterior, debido pues al lunes al festivo. Entonces yo estoy dejando una grabación acerca del tema de esta semana. Entonces la idea es que ustedes la revisen y pues cualquier duda yo estoy atento a, a contestarla. Y de igual manera yo, yo le insisto, si necesitan una, una tutoría eh, incluso personalizada y que, que, no, eh, que yo les, les envío, la, eh, nos ponemos de acuerdo y, y programo alguna reunión, eh, pues también se puede. Pronto, pues para terminar de aclarar algo. Yo, pues, como les comenté, hoy yo tengo un espacio de 5 de a 6 como, como reemplazo a, a la tutoría este, de este lunes festivo, pero pues, si a ustedes no les llega a servir ese horario, podemos reprogramar. Eso desde luego, pues, teniendo en cuenta que eh, los inconvenientes de estos dos lunes festivos que pues nos quitan el espacio en vivo. Entonces, eh, eh, si es, puede ser en la mañana, en la tarde, bueno, simplemente ponernos de acuerdo de, de la hora y pues yo doy la, la tutoría. Eh, resolvemos algunos de los ejercicios que muestro en los, en los videos, en las grabaciones y, y listo. Con, con confianza, sin ningún problema. Entonces, eh, hoy, hoy pues voy a dejar la grabación. El último tema, ya estamos bueno, en los últimos temas del curso, son básicamente aplicaciones de la integral de, la integral de lo que hemos visto. Eh, primero, pues, antes de empezar con las aplicaciones propiamente, voy a, a introducir un concepto llamado integral definida. Esta vez es definida. Anteriormente hemos hablado de la integral indefinida. O sea, ahí tenía un, un prefijo in, el prefijo in, que pues, le daba cierta, de, cierta connotación a la, a la palabra de, que, de lo que era pues, la integral indefinida. Ahora pues vamos a quitarle ese prefijo in y vamos a llamar algo llamado integral definida. Vamos a ver entonces en qué consiste eso y en qué se diferencia pues, de, la, de la integral que ya hemos estudiado hasta el momento. Luego vamos a ver algo acerca del cálculo de áreas. Digamos que la, la aplicación eh, práctica dentro de la propia matemáticas de todo esto es el cálculo de áreas. Ya pues el cálculo de áreas tiene muchas otras aplicaciones en la, en la estadística, en la estadística inferencial, en la teoría de la probabilidad, y bueno, muchas ramas de la, de la ingeniería. Incluso tiene que ver mucho con lo que es la utilidad, la utilidad y costos marginales, utilidades, utilidades, costos marginales, ingresos marginales, en, en, pues, en, lo, en, lo que, en todo lo que respecta a, a la economía. Entonces, bueno, por eso pues también vamos a, a, a ver algo acerca de qué es eso del cálculo de áreas y todo y cómo funciona. Entonces yo creo que pues, con la grabación de hoy yo sería eso lo único que hablaré. Integral definida y cálculo de áreas. La próxima clase que sí tenemos la sesión en vivo, voy a hablar es sobre pues, las propias aplicaciones a la economía. Eh, es decir, pues, lo que le menciono de, de, de utilidad marginal, costo marginal, eh, ingreso marginal. Vemos pues, su, su aplicación. Eh, gráfica de cómo se ve, en, perdón, en en el plano cartesiano y el cálculo de áreas. Entonces yo diría que la clase de hoy es es algo técnica, introducir unos conceptos y pues la próxima clase por fortuna es la que requiere algo de digamos de ingenio aprender a analizar un problema si vamos a estar en una sesión propiamente en vivo. Entonces yo los invito para que consulten esta grabación, no me la dejen por ahí. Yo veo que bueno la grabación que dejé la clase anterior algunos sí la revisan, algunos no. Yo pues en, en la grabación les dejo muchas pistas acerca de, del trabajo, del taller. Yo trato de que vaya muy, muy orientada al taller, pues digamos que con eh, miras a, a incentivarlos a que revisen la grabación. Bueno, algunos lo hacen, algunos no. Eh, había por ejemplo el ejercicio del cuadrado del logaritmo natural de X. Yo coloqué al final de la clase un video que mostraba... Esa solución de un video de un profesor youtuber que mostraba la solución por interacción por parte de ese problema. Y veo que algunos lo hacen, algunos no. Entonces, entonces yo pienso que no llegaron hasta el final del video. Pero bueno, listo, yo entiendo. Entonces yo, yo creo que trataré también de no dejar el video muy larguito, muy largo. Por lo máximo una hora. Para, digamos, pues tampoco aburrirlos. Eh, bueno, y sobre el taller, pues en general bien. Ya, bueno, ustedes ya espero que hayan revisado las notas. En general, bien. Aquí vamos. Eh, pues, a los que no le fue tan bien, siempre se pueden recuperar con el tercer corte. De igual manera, pues también a veces doy por ahí oportunidades, punticos extras y me cargan las respectivas correcciones de los talleres anteriores. Eh, eh, bien, listo. Digamos, en, en parte en este curso es, no he calificado tan duro porque fue pues, precisamente por los lunes festivos que han invadido nuestras... Sesiones en vivo. Bueno, recuerden eso que, de, que menciono de los punticos extras, sí, son como, digamos, como reemplazos de las participaciones que nos quitan estos, estos, estas reposiciones de clase, estas grabaciones. Entonces, eh, ya pues yo lo que sí respecta es a, a notas previas, yo no procuro no modificar nada. A mí no me gusta modificar nada de, de corte 1 y corte 2 porque eso ya está cerrado. O sea, cualquier punto adicional es sobre el corte número 3. Y pues, puede serles útil a ustedes. ¿no? Que saquen tres en el tercer taller y, y ustedes pues, me participaron en clases o, o siguen la recomendación de cargarme algunas correcciones de los talleres anteriores. Entonces yo les doy punticos sobre el corte número 3. entonces puede que les sume punticos y alcancen el 5. Y bueno, así funciona la cosa. Entonces empecemos con el tema de hoy. Eh, la integral definida. Y cálculo de áreas. Entonces, antes de introducirla, recordemos lo que hemos visto hasta el momento. De forma rápida, simplemente el concepto principal, y es lo que es la integral indefinida. Noten aquí, indefinida. Entonces, pues, ¿en qué consistía? Básicamente teníamos una función f de x igual a y, ya sea pues cualquier polinomio, cualquier función trigonométrica, cualquier logaritmo. Todas esas son funciones. Y pues nosotros calculábamos la integral indefinida de esa función, utilizando la notación de esta S estirada, colocábamos el de X, y obteníamos una función F mayúscula de X, que consistía en que la derivada de la función F mayúscula era precisamente la función que tenemos acá adentro. Siempre le sumábamos una constante C, que la llamamos constante de integración, porque pues resulta que este problema no tenía... No nos, guía, no nos orientaba a una sola función cosa contraria que sucedía con la derivada que uno tenía un, una única función llamada derivada aquí no, aquí pues teníamos un montón de funciones y únicamente se diferenciaban las unas con las otras dependiendo del valor que tenga la constante de integración bien, entonces digamos que en parte por esto que se llama integral indefinida la palabra integral hace referencia a la S estirada que está aquí y la palabra indefinida hace referencia a que el resultado es un montón de cosas, un montón de funciones, algo que no está completamente definido. Es como si dividiéramos el 0 con el 0. Eso pues podría ser 1, 2, 3, el cociente, podría ser 1, 2, 3, 5, 0.5. O sea, eso no está definido. Entonces, en parte, esta es la idea de por eso llamar integral indefinida a esta cosa, digamos, a este, este ente matemático. Bueno, entonces vamos a introducir ahora... Otro concepto llamado integral de definida, bueno, hay algo que de pronto valga la pena mencionar y es un, un teorema muy importante en matemáticas que está oculto aquí y es, llamado, es el llamado teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo, que lo que establece es básicamente algo de, que ya hemos estudiado de manera implícita, que la derivada y la integración son operaciones inversas las unas con las otras, Resulta que en matemáticas, cuando uno averigua sobre cálculo, uno encuentra que el, el cálculo se divide en dos ramas, cálculo diferencial y cálculo integral. Cálculo diferencial es lo que ustedes ven en cálculo 1, y cálculo integral es lo que estamos viendo aquí, en cálculo 2. Bien, eh, por la manera como uno lo enseña, y de hecho, bueno, así se enseña en, en, prácticamente en la mayoría de las universidades, eh, es que uno, uno ve el, el cálculo integral como algo que se que se obtiene como una consecuencia del cálculo diferencial. Pues, digamos, acá de, de, de inicio aquí tenemos la integral indefinida, y es pues simplemente como la operación inversa de lo que es el cálculo. Entonces, uno del, el cálculo, lo que es la derivada, perdón. Entonces uno ve esto simplemente como una consecuencia de la derivada del cálculo diferencial. Pero resulta que en matemáticas, cuando uno construye la teoría, una teoría matemática, algo así como cualquier teoría física, teoría del del caos teoría del Big Bang, bueno, cualquier teoría matemática, cuando uno construye la teoría matemática, el cálculo diferencial no requiere para nada del cálculo integral, y el cálculo integral tampoco requiere para nada el cálculo diferencial. Son dos ramas completamente aparte, que se chocan las unas con las otras, en un teorema llamado teorema fundamental del cálculo, que dice que el derivada e integración son operaciones inversas, así como la suma y la resta son operaciones inversas las unas de las otras, así como la multiplicación y la división son operaciones inversas las unas con las otras, así como la potenciación y la radicación son operaciones inversas las unas con las otras, así como la exponenciación y la logaritmación son también operaciones inversas. Bueno, eh, entonces ese teorema pues establece una re esa relación, digamos que en su momento esa relación fue maravillosa, relacionada, digamos, de alguna manera el cálculo integral que de alguna manera iba relacionado en las aplicaciones con el cálculo de áreas, o sea, el cálculo de regiones en figuras geométricas, y por otro lado uno tenía el cálculo diferencial cuyas aplicaciones estaban relacionadas con la velocidad, con las rectas tangentes en un punto a una curva, y pues que esos dos conceptos se acoplen perfectamente, o sea, áreas con rectas tangentes a curva, Después, pues fue algo sumamente maravilloso en aquella época que impulsó pues, mucho el el avance del cálculo y muchas aplicaciones en la ingeniería. Eso se debió pues, a dos matemáticos, Newton y Leibis. Eh, Newton eh, eh, si, el Newton, si no me equivoco, Newton era inglés, y Leibniz era un matemático alemán. Ambos independientemente descubrieron esta relación e hicieron sus publicaciones. En aquella época hubo una discusión muy extensa acerca de a quién de los dos pertenecía pues, la, la creación de, de este teorema. Mm. Y, bueno, lógicamente, pues, cada país tiraba para, para lo suyo. Pero, bueno, ahí nos quedó algo muy bonito llamado esto y que nos permitió establecer esta relación. De hecho, pues, en base a esta relación es que uno construye el cálculo 2, la asignatura de cálculo 2, utilizando precisamente todo el conocimiento que ustedes tienen acerca del cálculo 1. Utilizamos completamente todo ese conocimiento, eh, pues, como para no dar las la, ambas áreas por aparte y luego tener que unirlas bien, veamos esto que algo como menciono aquí es algo que está oculto, no es que pues vayamos a utilizar de manera explícita pero pues valía la pena mencionarlo bueno, entonces no siendo más veamos el concepto de lo que es la integral definida entonces para esto a ver aquí, pongo acá otro renglón atrás, definición de integral definida entonces, vamos a considerar nuevamente una función cualquiera, f de x igual a y, o cualquiera. O sea, puede ser un polinomio, un seno de x, un coseno de x, una función logaritmo natural de x, cualquier cosa, cualquier tipo de función. Pero, a diferencia de lo que ocurría con la indefinida, noten aquí es de definida, vamos a tomar adicionales dos números reales, dos números cualesquiera. Un número que vamos a denotar con a, y otro número que vamos a denotar con B. Son un par de números, cualquiera. Puede ser cualquiera. El A puede ser, por ejemplo, el 3 y el B puede ser el 5. El A puede ser 0.1 y B puede ser 11.2. ¿sí? Cualesquiera números. Lo único que le vamos a pedir es que pues, el número B sea más grande o igual que el número A. ¿Sí? Entonces, A puede ser 2 y B puede ser 2. Esa es una acción. Pero O, oh, A puede ser 4 y B puede ser 5. Lo único que le pido es que B siempre sea mayor o igual que el número A. Recuerda que este símbolo de desigualdad es como si fuera una boca abierta que se está comiendo el número más grande. Entonces aquí el número más grande es B, siempre. Bien, entonces el concepto. Tenemos, esa, esa, tenemos entonces tres cosas. Digamos, la función y, un par de, y dos números. O alternativamente tenemos dos cosas, la función y... Y una parejita de números. ¿Qué vamos a hacer con, esa, con eso? Vamos a calcular lo siguiente. Entonces, la notación que vamos a utilizar va a ser familiar. Lo coloco aquí. Esta es la nueva notación que vamos a utilizar. Entonces, yo quiero que la comparen con la de acá arriba, con la de la integral indefinida. Es muy parecida. Lo único que le he agregado es a la S estirada. En la parte de abajo he colocado el número A, y en la parte de arriba he colocado el número B. Esa es la única diferencia que tiene respecto a esta definición de acá arriba. Entonces, lo que consiste eso básicamente es en resolver el problema como está acá arriba, pero de alguna manera involucrar el número A y el número B. ¿Cómo lo vamos a involucrar? Pues simplemente vamos a realizar este pequeño cálculo. Van a ver que es, es algo muy, muy sencillo realmente. Simplemente este cálculo, la integral, y eso bueno, esto se va a leer, integral definida desde a hasta b de la función f de x respecto a x es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a, y listo, listo, ese es todo el concepto, es todo el concepto. ¿De dónde sale esta f mayúscula? Pues es la f mayúscula que tenemos escrita aquí abajo, aquí arriba en el concepto de la integral indefinida. O sea, este esta F mayúscula es una primitiva de F minúscula, es una antiderivada de F minúscula. Por lo tanto, para calcular la integral definida, necesitamos pasar, pero vuelvo repito, vuelvo repito, para calcular la integral definida, necesitamos pasar obligatoriamente por la integral indefinida. Entonces, por eso digamos que, por eso no, en la mayoría del curso nos centramos fue en el concepto de la integral indefinida. Ya nosotros sabemos cómo calcular integrales indefinidas. Y ahora, pues, vamos a calcular las definidas, pero como vemos, simplemente es calcular una primitiva y hacer estas respectivas evaluaciones. O sea, digamos, aquí uno consigue la f de x, esto, digamos, aquí nos bota una f de x más una constante de integración. La constante de integración, no vamos a olvidar de ella, ya no nos interesa. Lo vamos a quitar, y lo único que hacemos es un, un par de evaluaciones. Evaluamos la función en y reemplazamos la x por el b, esto nos va a dar un número, y reemplazamos la x aquí en este otro lado, en la resta, por el a, también nos va a dar un número, restamos esos dos números entre sí, entonces el resultado va a ser un número, un número fijo, y precisamente digamos que por eso es que se llama integral definida, porque el resultado de lo que vota esto, esta operación, siempre va a ser un número, un número fijo, a diferencia de lo que ocurre en la integral indefinida, que teníamos un montón de funciones, aquí no, Aquí obtenemos un número específico. Ya pues más, eh, más, más adelante veremos qué significa ese número. ¿Por qué esto no botón no un número? ¿Para qué sirve? Bien, una anotación adicional que quiero dar para, para, que, para expresar mejor la información es la siguiente. La voy a colocar aquí, justo en medio, aquí en esta parte, en la mitad esa notación, que es como una ayuda a la hora de efectuar operaciones. Entonces, antes de calcular esta, este resultado, vamos a escribir esto, esta expresión ahí. Entonces, como pueden ver, aparece F mayúscula evaluada, F mayúscula de X. Entonces, es en la primitiva. O sea, ustedes aquí, antes de calcular el número que nos bota esto, ustedes colocan la primitiva, y afuerita, ahí acá puse unos corchetes, pero bueno, estos corchetes en realidad pues, se pueden omitir, si quieren lo podemos dejar así, o si queremos los dejamos, como, como queramos, no hay ningún problema. Entonces, a la derecha de esto, de los corchetes que puse ahí, voy a colocar una barrita, y en la parte de arriba de la barrita coloco la letra B, el número mayor, y en la parte de abajo el número A, el número menor. Esto digamos que es un recorderis de que lo que tenemos que hacer es evaluar la función en B, restarle... La evaluación de la función era. Y listo. Listo. Esto consiste esta integral. Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un, un ejemplito. Que vean que en realidad no es, no es mucho, no es, es pura palabrería lo que acabo de decir. Todo es, es sencillo. Entonces, ejemplo 1. Consideremos la función f de x igual x al cuadrado más 1 x al cuadrado más 1 esto es un polinomio de grado 2 una función cuadrática una función cuadrática o función polinómica tomemos a igual a 2 y b igual a 5 entonces noten que ya tengo todo el enunciado de aquí arriba ustedes se preguntarán, pero ¿por qué a igual a 2 y b igual a 5? porque bueno, es simplemente un ejemplo yo estoy tomando así porque es un ejemplo yo lo quiero mostrar así si ustedes quieren cambiar el a por el por cualquier otro número y, y b también por cualquier otro número, son libres de hacerlo. Y de igual manera si quieren cambiar f por cualquier otra función también. Esto es simplemente un ejemplo específico en el que yo estoy tomando f de x igual x al cuadrado más 1, a igual a 2 y b igual a 5. Lo único que tienen que respetar es siempre la regla de que a sea menor o igual que b. Eso sí lo tienen que respetar. Y pues desde luego el 2 es menor que el 5, mucho más pequeñito que el 5. Eh, ya, bueno, ustedes te preguntarán, pero entonces yo, ¿cómo sé qué valores tengo que tomar de A y B? Pues ya eso depende del problema que uno tenga. Puede que a ustedes les den el valor de A y el valor de B, ya el enunciado se los dé, o puede que, que ustedes pues los lo tengan que buscar de alguna manera. Bueno, eso ya depende del, del, tipo de, del tipo de problema en específico que ustedes estén afrontando. Bueno, entonces empezamos calculando esto. Voy a copiar esta, esta parte de aquí y la voy a pegar justo ahí y voy a reemplazar la información que tiene nuestro problema. Entonces reemplazo la A por el 2, reemplazo la B por el 5 y en lugar de f de x pues voy a, a colocar la función cuadrática que tiene el problema que es x al cuadrado más 1. Listo, pongo paréntesis, aunque bueno, aquí parece que se comprende, pero ahí le pongo los paréntesis Y comienzo a resolver, entonces el primer paso para resolver es siempre colocar la primitiva Calcular la F mayúscula de X Esto pues uno tiene varias formas de hacerlo Yo diría que dependiendo de la función, si la función es sencilla, pues uno lo hace enseguida Si es complicada, pues uno lo hace como por aparte no, acá uno quiere, yo quiero aquí, por aparte y lo que me pongo a hacer es calcular la integral indefinida de, de este problemita. Esto. Entonces, pues ustedes notan que esto es la integral de una suma. Eh, y pues la integral de la primera es simplemente la integral de x al cuadrado. Eso es pues la función polinómica x a la 3 sobre 3. La formulita de la integral de una potencia. Más la integral de 1 es x. Más c. Hace como por aparte esto. Si esto lo hacen, pues si digamos que si la integral que tienen que resolver es complicada. Aquí, pues esta puede que no sea tan necesario hacerlo por aparte. Pero qué tal que ustedes tengan que aplicar integración por partes, un cambio de variable. Entonces vale la pena hacer la cosa por aparte. Y pues ya uno tenga el resultado. Entonces esta esto de acá. Colocamos aquí. Tenemos que esta función es la que haría el papel de la F mayúscula. Esta es la F mayúscula que nos están pidiendo colocar aquí. Esta es el resultado que vota esto sin la constante de integración. Entonces continuamos, coloco esta expresión acá y reemplazo la F mayúscula de X por este resultado que obtuvimos. X a la 3 sobre 3 más X. De igual modo reemplazo la A por el 2 y reemplazo la B por el 5. ¿Qué hacemos ahora con esto? Pues simplemente la evaluación que nos están indicando aquí arriba. Entonces, ¿Qué dice esto? Que la F mayúscula la tengo que evaluar en B. Entonces esta expresión la tengo que, tengo que reemplazar la X y colocar la, el valor de B. Pero ¿quién es B en este problema en específico? Pues B es 5 y A es 2. Entonces vamos a tomar esta expresión, la vamos a reemplazar por el 5 y la vamos a colocar aquí. Y de igual modo, vamos a tomar esta misma expresión, vamos a reemplazar la x por el 2 y la vamos a colocar aquí en esta parte. Bien, entonces tomo esto y coloco encima de esto, le pongo paréntesis si, si, no hay, si hay confusión y si no, pues no. Y reemplazo la de x por el 5, aquí y acá, listo. Y de igual manera, aquí también hago lo mismo, tomo esto, pongo paréntesis Pego la f mayúscula de x y reemplazo ahora la x por el 2. Listo. Por lo tanto, si ustedes quieren, yo hubiera dejado aquí también esta, esta expresión así. Entonces, lo que hice fue evaluar la función f mayúscula en 5, restarle la, la evaluación de la función en 2. Bien, voy a escribir esto acá abajo en otro renglón mejor así listo ahí incluso si quiero también le, yo le puedo crear varios renglones digamos para no evitar para evitar alguna posible confusión y ahí, ahí nos quedó ahí vamos desarrollando todo bueno aquí es importante en esta expresión que ustedes pongan un paréntesis porque si yo no hubiera colocado este paréntesis me quedaría algo de este estilo y entonces el menos que está acá afuera, este menos, únicamente estaría afectando el 2 a la 3 sobre 3. Pero en realidad este menos está afectando todo el resultado de esto. Por lo tanto, tenemos que ponerle unos paréntesis. Ahora desarrollamos esa expresión. A ver. 5 a la 3, eh, con ayuda de la calculadora, o pues si quieren hacerlo a mano, como les parezca a ustedes más fácil. Entonces yo aquí por aparte hago 5 a la 3, es 5... 3 por 3, bueno, eso da 125, coloco ahí 125, y aquí de este otro lado también voy resolviendo, 2 a la 3 es 8, 2 por 2 por 2 es 8, 2 por 2 por 2, por 2. bueno, uh -huh. ahora pues simplemente sumamos esas fracciones por separado, aquí coloco la suma de 125 sobre 3 más 5, Entonces, con ayuda de la calculadora o, o a mano, como a ustedes les parezca. Entonces, esto da 140 sobre 3. Listo. 140 sobre 3. Sí. Igual. 8 tercios más 2. Eso es 14 tercios. 3 por 2 es 6 y 6 y 8 es 14. 14 tercios. Bien, 14 tercios. Ahora sumamos estas dos expresiones. Noten que ya puedo romper paréntesis porque ya no me, me incitan a ningún tipo de confusión. Tengo una resta, con ayuda, de la calculadora, con ayuda de la calculadora la pueden hacer. Sin embargo, pues como son fracciones homogéneas, simplemente restamos los números de arriba. Es decir, al 140 le quito 14. Entonces 140 menos 14 son 130, 126. 126. Listo. Y 126 dividido 3, parece que es un número redondo. Eso es. 42, y ahí pongo 42, y listo, esa es la respuesta, tenemos de conclusión, lo que escribo, en conclusión, la integral definida desde 5 hasta 2, x al cuadrado más 1 es igual a 42, Noten la diferencia que tiene esto respecto a lo que era la integral de indefinida. O sea, en la indefinida, pues uno llegaba a un montón de funciones y teníamos que agregar la constante de integración C, aquí en este caso. Ahora, como estamos en algo que es definido, que nos bota un resultado específico, siempre al, al final vamos a obtener un número. Ya no vamos a sumarle ninguna constante de integración ni nada de eso. Simplemente la respuesta aquí es 42, punto final. Bien, eh, bueno, listo. Entonces, bueno, déme un minutico, voy a tomar agua y ya enseguida en vuelvo. Bien, continuamos entonces. Bueno, voy a resolver otro ejemplo, pero lo voy a hacer aquí en, en otra pantalla. Vamos a hacerlo... Mmm, sí, vamos a hacerlo aquí en, en esta otra pantalla, a ver qué resultado conseguimos. Voy a hacerlo aquí. Ojo, con esto que acabo de dar, ustedes ya pueden resolver los tres primeros puntos del taller. ¿sí? Esto, con lo que vimos ahorita. Semana 6. Perdón, semana 7. De hecho, con lo, que, con lo que voy a ver, a terminar, a concluir hoy, vamos a también a poder resolver esto con lo de hoy. Semana 7. Semana 7, sí. Ya pues los eh, tres últimos puntos, ya esto sí corresponde a lo que vamos a ver la próxima clase. Semana 8. Recuerden que sí, pues, siempre pueden consultar la bibliografía que aparece aquí al final. Y pues les va a servir de mucha ayuda para, para complementar sobre todo estos tres últimos puntos. Bueno, entonces noten que en el, en el primer punto son puras integrales definidas. O sea, lo que acabo de mostrarles. Noten que aquí es desde 0 hasta 10. O sea, acá en este ejercicio la letra A, hace 0 hace papel de la letra A. Y 10 hace papel de la letra B. En el primer en el 1I. En el I, I, en el 1 ii en este de aquí, pues vendría a ser a otra vez 0. Pero pues en este caso tenemos que b vale 2 veces pi. Pi es un número, 3,1416 aproximadamente. Bien, aquí en este último tenemos que a es igual a 1, pero aquí tenemos que b es igual a 5. Y listo. Entonces, pues en realidad es un taller muy sencillo. Tienen que resolver estas integrales y pues hacer las evaluaciones y pues les va a dar unos números respectivamente. Bueno, entonces vamos a resolver otro problema. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer. Vamos a hacer una función trigonométrica. Un seno. Entonces vamos a hacer ejemplo 2. integral de cuatro veces seno de x respecto a x desde el número a ver el número 2 hasta el número 5 pi. Pongamos así. Listo. Es una integral definida. Entonces noten integral definida. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre por, como por aparte. Entonces, bueno, acá aprovecho que estoy en una, una pantalla, en tablero. Entonces puedo escribir aquí por aparte. Vamos aquí. Aquí armo una un por aparte. Y resuelvo primero la integral indefinida que está asociada a ese problema. Es decir, me olvido de los límites de integración, del número de arriba y el número de abajo. Si, sí, de pronto no lo dije ahorita, creo que sí, eso se llama límite de integración. El que está abajo se llama límite inferior, y el que está arriba se llama límite superior. Aquí en este ejemplo, el, el 5pi es un número que es mucho más grande que el 2. Ustedes efectúan la multiplicación en sus calculadoras y verifican. Bueno, entonces resolvemos primero esta integral. 4 seno de x respecto a x entonces el 4 lo podemos sacar porque es una constante entonces queda 4 integral de seno de x respecto a x jugar en la integral del seno el menos coseno ustedes ¿eh? buscan en la tablita que tienen por ahí integrales y les da menos coseno entonces colocamos la respuesta menos 4 porque sale ese menos coseno de x más la constante de integración. Esta es en la integral indefinida. Ahora utilizamos este resultado. Únicamente vamos a considerar esto. Como la función f mayúscula de x. Que necesitamos para resolver esto. Bien, entonces recordemos que esto va a ser igual a. Abro corchetes. F mayúscula de x. Evaluada desde a hasta b. Pero pues en este problema, A, F, A y B, bueno, eh, listo, escribo, bueno, escribo primero la F mayúscula de X, que nos dio menos 4 coseno de X, menos 4 coseno de X, cierro y coloco los límites de integración Desde 2, que es A, hasta 5pi. Sí, noten perfectamente que en este problema, pues el número... El a, el a, pues A, a es 5, siempre es el número que está acá abajito, perdón, A es 2, el número que está acá abajo, y B en este caso es 5 veces pi. Listo, bueno, entonces continuamos. Hacemos ahora la evaluación de esto, entonces recordemos que esto es igual a, quiero aquí también coloco la respuesta del procedimiento de esto, que es F de B. Menos F de A. Bien, entonces este procedimiento lo desarrollo, lo voy a escribir aquí abajito, el resultado de esto. Entonces yo tengo, abro paréntesis o corchetes, menos 4 coseno, coseno de qué? De X, pero vamos a evaluar X en qué? En B. ¿Y B quién es? 5pi, coseno de 5pi. Listo, cierro paréntesis grande y luego que viene un menos, ¿por qué? Porque pues acá hay un menos, abro paréntesis y coloco menos 4 coseno de, ¿de qué? De 2, tenemos que evaluar ahora en 2, aquí es en A, entonces A es 2, coseno de 2. Listo, simplificamos eso, hacemos los, los cálculos que nos lleguen a pedir, entonces pues acá digamos podemos resolver esta expresión y tengo menos 4 coseno de 5 pi, entonces vamos a la calculadora, a desmos, a ver, e introduzco menos 4 coseno de 5 pi, entonces coloco menos 4, multiplicado por, busco la función trigonométrica coseno, y escribo 5 pi, cierro, y ahí me aparece una respuesta, la respuesta aproximada, Menos 3.85061, voy a redondearlo con dos cifras decimales, entonces esto es menos 3.85, menos 3.85. Listo, entonces escribo aquí la respuesta de lo que me salió ahí, menos 3.85 aproximadamente. Listo. Acá de este otro lado yo tengo el menos de acá, abro paréntesis y escribo la respuesta de menos 4 coseno de 2. La escribo ahí. Entonces, bueno, menos 4 coseno de 2. Entonces escribo aquí. Entonces es el menos 4, pero ahora tengo que reemplazar adentro del coseno por el número 2. Y eso me da... Menos 3.997563. Voy a tomar dos cifras decimales. Entonces, noten que al tomar dos cifras decimales, tengo que hacer el corte aquí. Como a la derecha del 9 hay un 7, aplico la regla de redondear, aplico redondeo. Entonces, este 9 se convierte en un en un 0, en un 10. Le suma 1 a, a la décima. Entonces, esto se convierte en, en un 4. En un 4 porque este también aumenta. ¿Sí? Redondear este número se convierte en un 4 aproximadamente. Menos 4. Bien, entonces coloco aquí menos 4. Sí, menos 4. Bien, entonces desarrollamos esas operaciones. Noten que acá yo tengo un menos por menos. Eso se convierte en un más. Entonces tengo menos 3.85... Más 4. Eso da 0.15, ¿cierto? Pero lo verificamos aquí. Entonces, menos 3.85 más 4. Ahí está, 0.15. Aquí 0.15 positivo. A veces puede salir negativo esto. No se preocupen si le llegara algunos negativo. No hay ningún problema. Bueno, entonces la respuesta es 0.15. Entonces, conclusión. Integral definida desde 2 hasta 5pi del 4 seno de x es igual a 0.15. Listo, listo, listo. Ahí, ya, y ahí quedó el problema. Bueno, y así yo me podría poner a resolver un montón, pero la verdad, pues, no no tiene mucha gracia que yo me ponga a resolver tanto de ejercicio así. Sí. Pues, eh, mejor eh, despejar cualquier duda que tengan ustedes, me escriban o, o pues, así están a tutorías. Mm, ahora, pues, vamos a ver la interpretación gráfica de todos estos problemas. Entonces, para hacerlo, vamos a guiarnos un poquito de una... En, bueno, primero voy a hacerlo como a mano entonces voy a retomemos un poquito el ejemplo 1 voy a olvidarme de esto y, y retomemos el resultado que habíamos conseguido en el ejemplo 1 que mostré antes de este el ejemplo 1 decía que la integral desde 2 hasta 5 de x al cuadrado más 1 Respecto a X. Era igual a, qué? a 42. Creo que era 42. Sí, 42. Este era el resultado que habíamos conseguido. En el ejemplo 1 del problema. Bien, vamos a ver la interpretación gráfica de esto. Entonces para ello vamos a hacer uso del plano cartesiano. Primero lo voy a mostrar de manera informal. Entonces vamos a hacer aquí abajito una especie de, de plano cartesiano. Vamos a suponer que lo tengo así. Esta es una recta. Y esta es otra. Bueno, acá tengo un mal, mal pulso con, con el mouse. Hmm. Primero voy bien y luego me, me subo y me bajo. Bueno, Listo, esta es la... está bueno... Coloco unas puntitas a las flechitas del plano cartesiano. Este es el origen, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces lo que tenemos que hacer es graficar primero la función que está asociada a la integral. Es decir, tenemos que graficar Y igual X al cuadrado más 1. Bien, pues ustedes no se acuerden cómo graficar aquí, o bueno, en, entonces ahorita pues utilizamos alguna ayuda gráfica, algún programa, pero pues mientras tanto esto sí lo hago a, a mano, porque digamos que es una función que yo conozco, la gráfica de esto es una parábola, que tiene un vértice, el puntico más pequeñito es el 1, en y igual a 1, es una parábola que se dirige hacia arriba, todo esto pues ya me lo sé, por, digamos que por la experiencia que tengo con este tipo de, de funciones, entonces ubico aquí el 1, ese es y igual a 1 y hago la gráfica de la parábola. Como si fuera una especie de u que se va abriendo hacia el infinito hacia arriba. Así. Listo. Esta es la gráfica de y igual x al cuadrado más 1. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar sobre el eje de las x los límites de integración que tiene el problema. Es decir, en este caso los límites de integración son A igual a 2 y B igual a 5. Los ubicamos en el eje de las X. Hacerlo aquí con otro color morado, digamos. Ubico el 2, Supongamos que aquí está el 1, aquí está el número 2, ahí está el 2. Y ubico el, el 5. El 5 vamos a suponer que está como por aquí. Ahí, el 5. Ubico los límites de integración A igual a 2 y B igual a 5 sobre el eje de las X. Lo que vamos a hacer ahora es trazar como una especie de segmento desde el 2 hacia arriba hasta que corte la parábola, hasta que la corte. Entonces vamos a trazarlo del mismo color morado, un segmento así. Puede que me quede torcido, pero pues en realidad es un segmento. Y de igual manera en 5, un segmento hacia arriba hasta que corte la parábola. Ah, sí. Me quedo torcido, pero pues la idea es imaginarse lo que es completamente recto. Ahí está, ahí la corta. Entonces acá podemos ver que me quedó una, una región encerrada entre todo eso. La región encerrada entre la curva azul, entre las rectas moradas y la recta de color negra, que es el eje de las X. Vamos a colorear esa región con amarillo. Todo esto. Esta región quedó encerrada. Entonces, uno, aquí pues como una región cerrada surge inmediatamente la pregunta, ¿cuál es el área que ocupa esta región? Esto podría surgir que ustedes tengan alguna finca, no sé, alguna finca, y pues la finca no, el área que ocupa la finca, la región que ocupa la finca en, en el terreno, pues no es una región completamente cuadradita, sino que es, tiene esta forma rara, ¿no? pues, entonces, la, vendieron así o ustedes la compraron así tiene esa forma rara, ustedes se pueden preguntar, pues ¿cuántas área tengo? si estos son 50 metros cuadrados 100 metros cuadrados 100, o 200 fanegadas, bueno no sé la unidad de medida que utilicen para, para medir eh, terrenos, dependiendo del terreno, si es muy grande o muy pequeño entonces ustedes se pueden preguntar ¿cuál es el área? y pues como esto no es un cuadrado propiamente, no, ni un rectángulo, ustedes no pueden aplicar las fórmulas conocidas, tampoco es un triángulo entonces hay problemas, pero resulta que gracias a esta integral indefinida, indefinida que acabamos de calcular, nosotros podemos afirmar que esta región tiene un área de 42. 42 es el área de este pedazo de color amarillo. Y pues para eso, digamos, está la aplicación gráfica en el cálculo de área de este tipo de cosas. Esta región es, tiene 42. Digamos, Generalmente las áreas siempre se expresan en unidades cuadradas de algo, ¿no? siempre en referencia a la longitud de sus lados. Si pues yo tengo un cuadrado, por ejemplo acá, cuya base mide 5 metros y cuya altura mide 3 metros, entonces su área son 5 por 3, 15 metros cuadrados. Aquí es igual. El área pues siempre está en cuadrado respecto a las unidades de la base. Si yo a la X le hubiera dicho que está, la estoy midiendo en metros, entonces la respuesta y la Y también. Entonces la respuesta aquí sería 42 metros cuadrados. Si la X la estoy midiendo en yardas y la Y también, entonces la respuesta sería 42 yardas cuadradas. Aquí, como pues no he dicho unidades de medidas como tal, lo que vamos a seguir es un convenio y vamos a colocarle al ladito la letra U y un cuadradito arriba. Que significa 42 unidades cuadradas. Y listo. Esta región mide 42 unidades cuadradas. Tenemos, y esta es pues, la aplicación de, de la integral definida, 42 unidades cuadradas. Les escribo acá, región amarilla, mide 42 unidades cuadradas. ¿De dónde sale ese 42 unidades cuadradas? Pues simplemente es la respuesta de la integración que, que hice arriba. La respuesta de esta integral. Noten que el, el, la figura pues, nos queda encerrada arriba por la función que yo tengo aquí. Y a los lados nos queda encerrada por los límites de integración. En la parte de abajo nos queda encerrada por el eje de las X. Bien. Bueno, digamos, ya con esto, pues, aspiro ya ya pueden avanzar con los puntos 2 del taller. Bueno, voy a hacer una, una última observación. Acá en el punto 2, pues, digamos que aquí me está pidiendo son, es una regi la región de color sombreado, o sea, la región de color azul. Y no me está pidiendo este pedazo de acá abajo. Entonces, yo creo que ahí ustedes usen su ingenio respecto pues, al, al cálculo de áreas. Ustedes pueden utilizar toda la geometría que ustedes conozcan. Por ejemplo, eh, por ejemplo, aquí. Supongamos que, que yo tengo un, un triángulo. Acá. Y aquí tengo adentro de este triángulo un cuadradito pequeño. Así. Ah, y a mí me dicen de que. A mí me dicen, por ejemplo, que, que todo el área. Mira, escribo acá. Área de triángulo. es 20 metros cuadrados. Y además, alguien me dice que el área del cuadradito que tengo pequeñito ahí, es de 5 metros cuadrados. Y luego viene alguien y me pregunta, ¿cuál es el área de la región que queda en el triángulo sin incluir el cuadrado o sea, esta región de color amarillo sin incluir el cuadrado entonces, área amarilla Pues lógicamente siempre va a ser el área del triángulo, le vamos a quitar el área del cuadradito, es decir, 20 menos 5, y eso nos da 15 metros cuadrados. Y listo, listo, ahí está, esa es la operación. A esta le resto esta y ahí obtengo 15 metros cuadrados. O sea, es algo pues natural, geométrico, como si ustedes pues tuvieran una finca que tiene forma de triángulo, y pues la casa tiene esta forma de cuadradito. Entonces, ustedes les preguntan, pues, ¿cuál es la región que queda por fuera de la casa en su finca? ¿Cuánto mide la región que queda por fuera de la casa en su finca? Entonces, ustedes hacen esa operación. Al área de toda la finca le restan el área de la casa. En este ejercicio, si toda la finca es un triángulo y vale 20 metros cuadrados, listo. A 20 metros cuadrados le resto el área de la casa, que vale en este caso 5 metros cuadrados. Y eso, pues, daría 15 metros cuadrados. Listo. De luego, estos números son pequeñitos y un poquito descuadrados respecto a la imagen real de cómo sería la finca, porque sería muy pequeñita y una casa muy pequeña pero pues en, en términos prácticos esto serviría para resolver cualquier tipo de problema así parecido en el cual uno tenga que calcular una región y le estén quitando una región más pequeña. Entonces esta es la idea pues para, para resolver el punto del taller. Tengo una parábola grande y tengo una especie de triángulo pequeñito abajo. Me están pidiendo el área de la región de acá arriba. Entonces sería al área de toda la parábola grande quitarle el área del pedazo de abajo. Y se obtiene la respuesta. De igual manera aquí. Bien, preguntas. No, bueno, es broma. Bueno, entonces un minutico y ya continúo. Bueno, continuemos entonces. Bueno, como yo les indiqué, hay muchos programas en realidad que a uno le ahorran esta graficadita y toda la cosa. Digamos que por fortuna en el taller, ustedes únicamente tienen que graficar en el punto 2 y, y ya las gráficas están hechas. Entonces, realmente no es que tengan que graficar. Pero si ustedes tuvieran que graficar, pues ustedes siempre pueden utilizar calculadoras online. Digamos, por ejemplo, Des Desmos. Calculadora gráfica. que ustedes escriben lo que les están diciendo entonces, a ver, por ejemplo aquí en este ejercicio, yo escribo x al y igual a x al cuadrado más 1 aquí lo escribo x eh, si necesito hacer el cuadrado, pues busco aquí en, en el teclado, x cuadrado más 1, y ahí me apareció la gráfica que, que pues acabé de hacer ahí incluso también podemos graficar los, los cortes estas líneas de color morado, o sea los límites inferior y superior, sería introducir ojo X igual a 2 y X igual a 5. Entonces, abro otra extra. Hago X igual a 2. Y abro otra. X igual a 5. Y ahí me quedan entonces graficadas. Noten, a ver, ahí está. Me alejo un poquito para que se vea mejor. Esto no queda pues tan con, las, con muy buena escala, pero bueno. Eh, ahí se alcanza a ver. Por si le coloco los colores que yo tenía. A ver si le puedo modificar aquí en Desmos el color. Eh, esto que corre ah, aquí igual a 5 igual a, aquí era, se me olvidó, x igual a 2 ahí Bien, bueno, esta creo que también no, no me deja cambiarle de color o de pronto sí si yo le quiero poner el color que yo le había puesto que era morado a las líneas que es también morado Listo, y la línea, la otra era azul, ahí está bien. Listo. Listo, ahí queda entonces esta región, eh, precisamente pues la, la región que coloreamos de color morado y que utilizamos en, la, en, en el problema. Bien, eh, entonces, bueno, aquí digamos en el ejercicio ustedes ya la gráfica las tienen gratis. Acá pues este cortecito lo tienen aquí, es .44. Entonces la idea es pasar un segmento acá. Y noten que quedó aquí una especie de triángulo. Entonces a la figura que se obtiene de aquí arriba, a la área de acá arriba, le van a quitar el área de este triángulo de acá abajo. Y de igual manera aquí, aquí ya también tienen los límites. Acá tengo X igual a 2, o sea, el corte con el eje X aquí es X igual a 2. Y el de acá es X igual a 0. Porque es el origen. Bien, voy a, a terminar la clase concluyendo con un problema que sea algo parecido a esto. Entonces, vamos a inventarme. Vamos aquí abajo en otra en otra pantalla. Ejemplo 3. Bueno, vamos a ver cuál hago. Bueno, para esto voy a, a, a escribir en, en Paint mejor. Y vamos a suponer que yo quiero calcular la siguiente región. Entonces voy a cambiar aquí de pantalla. Bueno, primero, primero vamos a, a buscar una región. Entonces vamos a cambiar de funciones. Entonces, vamos a suponer que a mí me dan la función x al cubo más 2x, ahí está, me dan esa función. Bueno, más 10, pongamos ahí tengo es, esa funcióncita. Y ahora, a mí también por aparte, me dan otra función, supongamos que me dan la función eh, X al cuadrado, bueno, aquí no le coloqué el Y, pero el y lo ponemos, Y igual X al cubo y aquí otra, Y igual X al cuadrado mm. más 8, vamos a ponerlo, no, vamos a ponerle más 15. Ahí está. Ahí está, me quedaron dos funciones, bueno, voy a mejorar la mejor así para que no me queden tan, tan alejadas. Pero dirán, entonces yo resuelvo los problemas sencillos, no, pero en realidad la idea es mostrarle a ustedes los ejemplos sencillos y e los subiendo un poquito de nivel. Aunque el taller realmente no tiene ningún ejemplo o ningún problema realmente complicado. Los, los tres últimos los revisamos en la próxima clase, que son algo interesante, son como muy aplicativos, pero los dos primeros, las dos primeras tandas pues no son realmente muy, muy elaboradas. Entonces acá tengo estas dos funciones y pues tengo las referentes curvas. La de color negro pues es la curva de y igual a x al cuadrado y la de color morado es la curva de y igual a x al cubo más 2x. Voy a agregar entonces dos números que me van a ser como los límites de integración que yo quiero estudiar. Entonces yo voy a tomar el primer límite, x igual a 2. O 1, por ejemplo, x igual a 1. Listo, ahí me pareció. Y voy a agregar otra función x igual mmm, 3. A ver. Listo. Ahí me quedó. x igual a 3. Entonces, bueno, como podemos ver, ahí hay varias como que regiones que quedaron encerradas y uno puede preguntarse el área de muchas cosas ahí. Entonces, pues uno puede utilizar cálculo integral para calcular cada uno de esos pedazos. Voy a hacerlo acá mucho más sencillo. Voy a colocar aquí x igual a 0. O sea, propiamente el eje de las x. Y ahí pues me quedó entonces varias un poquito menos de, de regiones para colorear para descubrir su área. Entonces quedó un poquito más sencillo el problema. Bueno, entonces yo me puedo preguntar el área de este pedazo de aquí, el área de este pedazo de acá arriba, el área de esto. Bueno, hay muchas preguntas que uno se puede hacer. Entonces vamos a responder alguna de ellas. Entonces para eso voy a tomar aquí un pantallazo. Voy a seguir editando en Paint. Cambio de pantalla. Y aquí voy a pegar lo que le acabo de tomar el pantallazo. Voy a seleccionar, vamos, eh, bueno, voy a, voy a dejarlo así. Y eh, bueno, un segundo. Listo, ahí está. Bueno, ahí están todas las, las respectivas funciones y voy a, supongamos que yo quiero calcular, voy a colorear de amarillo, a ver, esta región, esta pegadita acá. A ver, ahí le coloreo todo lo que, lo que pueda, sin, sin salirme, para que no me se me dañe la figura. Y como pueden ver, aquí en algún momento pues, se, se acaba todo. Pero bueno, ahí me están pidiendo entonces esa región. Entonces pues, nosotros tenemos que fijarnos que esa región está encerrada entre esta línea roja, que es el eje, el eje X igual a 0, que coincide pues, con el eje de la Y. Y entre esta línea azul, que es, el eje, la, que es el segmento X igual a 3. Entonces, es una región encerrada entre 0 y 3. Ese 0 y 3, precisamente, es lo que vendrían a ser los límites de integración. Es decir, este X igual a 0, vendría a ser A. Y este X igual a 3, vendría a ser B. Noten que 0 es menor que el 3. ¿Y qué función tengo que encerrar? Tengo dos dos funciones para encerrar. Tengo la función más grande que está acá arriba, es decir, a ver, si yo calculo la integral que va desde 0 hasta 3 de la función, de la más grande, la más grande, cuando digo la más grande me refiero a la que está por encima, entonces notemos que la que está por encima, aquí en este pedazo, es la línea morada. La línea morada se quedó como morada, aquí está, la, la morada es decir, la función y igual a x a la 3 más 2x. Entonces, si yo calculo la integral de y igual de x a la 3 más 2x respecto a x, eso me va a dar la región que está encerrada por encima, toda la que está encerrada por encima, es decir, eso me va a botar la región, voy a colorear más cosas de amarilla, me va, me va a botar esta región que está aquí, toda esta región encerrada de acá, o sea, la región, digamos, una región eh, muy grande, pero a mí el problema inicial únicamente me estaba pidiendo la región amarilla, pero de acá encinita por lo tanto, tenemos que calcular otra integral, a ver, que nos involucre la línea de color negro, es decir, Ponerle aquí la integral desde 0 hasta 3, noten cómo los límites pues se mantienen, de la línea de color negro. Y la línea de color negro es la función y igual x al cuadrado, es decir, la integral de x al cuadrado, que aquí, coloqué acá y, es x. Esto es la integral de x al cuadrado. Respecto a X. Listo. La respuesta de esta integral nos va a botar. Voy a colocar aquí color verde a esto. Nos va a botar este pedacito de color verde. Entonces, porque es precisamente el área que está encerrada entre la curva de y igual a x al cuadrado, los límites de integración de 0 a 3 y el eje de las x. Entonces, esto nos bota. Quiero aquí le pongo la, la respuesta. Vamos a escribirlo así de esta manera. Entonces, esto de aquí nos bota. La región de color verde. Este era el verde. Eh, sí. Uh -huh. Eso nos bota aquí la región de color verde. Mientras que esta de acá arriba nos bota es, pues digamos que como una combinación entre la región de color verde. Y la región de color amarillo. entonces Esto nos bota como que amarillo verde. Eso nos bota pues toda esa región. Pero en nuestro problema, pues únicamente la, la pregunta que yo le estoy haciendo es calcular la región de color amarillo. O sea, solamente la amarilla, no la amarilla verde ni nada de eso. Por lo tanto, aplican el truquito que les dije del triángulo más grande, quitarle el triángulo, el cuadrado pequeño que está, está dentro. O sea, ustedes necesitan calcular el área de... Ustedes tienen una finca muy grande y ustedes conocen el área de su finca. Y aparte, pues tienen una casa pequeña y ustedes quieren conocer el área de la región que queda en su finca por fuera de la casa. Entonces, lo que ustedes hacen es a la región grande le quitan la región pequeña. Aquí, pues aplicamos entonces ese mismo argumento. Entonces, el área de la región amarilla vendría a ser simplemente a la región grande que es amarilla verde. Digamos acá, pongo acá: amarilla verde. Le quito. el pedazo verde. Y esa pues sería la respuesta. Listo. Pero acá pues esto digamos que es con, con, con colores. Ahora la idea es pasar con, digo, con, estamos haciendo un análisis. La idea es pasar ahora esto pues precisamente al, a, a términos de integrales. Nos falta calcular áreas. Pues tenemos desde luego que calcular la respuesta de esta integral, la respuesta de esta, y ejecutar esta resta. Y habremos encontrado la región de color amarillo. Bueno, entonces voy a agrandar aquí un poquito más la pantalla. Entonces, bueno, vamos resolvemos esta integral. Voy a hacerlo un poquito rápido, considerando pues que ya lo que, lo que, lo que hemos visto. Aquí quito quito esto. Entonces, esto vendría a ser igual a que primitiva de x a la 3 más 2x. La de x a la 3 es x a la 4 sobre 4, y la de 2x es simplemente x al cuadrado. Entonces esta es la primitiva, y la tenemos que evaluar... Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Tenemos que evaluar en... En 0, límite inferior, y en 3, límite superior. Entonces hacemos esa evaluación, aquí de una de corrido, reemplazo la de x por el 3, entonces quedaría 3 al 4, sobre 4, más 3 al cuadrado, listo. Esta es la evaluación de la sola f de b. Y a esto le tenemos que restar, aquí agrando más la pantalla, tenemos que restar, la evaluación de la función en el límite inferior, que es el 0, es decir, f de 0. Entonces, reemplazo la de aquí por el 0. De luego, acá pues todo esto vendría a dar 0, porque 0 a la 4 es 0, dividido sobre 4, pues sigue siendo 0, y, y 0 al cuadrado es 0. O sea, este término, pues de 1, pues simplemente esto da 0. Bien, entonces terminemos de dar la respuesta aquí. Entonces, 3 a la 4 sobre 4 más 3 al cuadrado. Eso lo podemos introducir en la calculadora. Entonces, bueno, ustedes lo van haciendo allá en sus casas. 3 elevado a la 4, eso es 81. 81 dividido entre 4, eso da 20.25. Y le sumamos 3 a la 9, 3 a la 2, que es 9. Es decir, la respuesta aquí la coloco enseguida. Ustedes la hacen en sus casas en despacio. Y verifican que sí si da 29.25 unidades cuadradas, siempre le vamos a colocar como son áreas, le vamos a poner unidades cuadradas, listo, 29.25 de esta región, entonces el área de la región de color amarillo-verde, o sea la grande, vale 29.25, hacemos lo mismo con x al cuadrado, con el área de color verde, a ver entonces esto es igual, abro corchetes, coloco la primitiva de x al cuadrado, la primitiva de x al cuadrado vendría a ser, x a la 3 sobre 3. Desde 0 hasta 3. Y hacemos esta evaluación. Entonces esto es evaluar la función en 3. reemplazar la x por el 3. Quedaría 3 a la 3 sobre 3. Menos la evaluación de la función en 0. Es decir, 0 a la 3 sobre 3. Resolvemos esto. De luego, esta expresión pues se cancela, esto es 0, y únicamente tenemos entonces 3 a la 3 sobre 3, eso es 9, 3 por 3 por 3, eso da arriba da 27, y 27 dividido 3, eso es 9, 9 que, 9 unidades cuadradas, ya con esto pues tenemos, ya podemos hacer entonces, calcular estas dos regiones, por lo tanto, si la región de color amarillo verde, vale 29.25 unidades cuadradas, coloco 29, Punto 25 unidades cuadradas. Le resto. uy La región verde que nos dio 9 unidades cuadradas. Ya saben que eso de unidades cuadradas simplemente es como para recordar que las áreas son cuadrados de la longitud de los lados. Si estamos hablando de metros, entonces serían metros cuadrados. Entonces, 29.25 menos, 29 menos 9 unidades, menos 9, pues eso daría 20.25. 20.25 unidades cuadradas. Y listo, listo. Esta es entonces la respuesta de la región de color amarillo. Como yo les indiqué, simplemente seguir el procedimiento eh, lógico de todo esto. El, el razonamiento, utilicen mucho la geometría y ustedes pueden entonces resolver cualquier problema. Bueno, hay otras áreas por ahí que también se pueden calcular, pero ya les, se las dejo de tarea. Entonces, si ustedes quieren una fórmula específica, o no, también se puede todavía hablar más con fórmulas. Consideremos, por ejemplo, bueno, voy a, a, a ver aquí, vamos a, a ver, supongamos que también se puede con una fórmula en específico. Entonces, supongamos que yo tengo el, voy a, a pegar aquí abajito, voy a agrandar un poquito más esta imagen, aquí eh, hago una pequeña edición a esto, uy. y copio el plano cartesiano un momento, y lo voy a pegar acá. Bueno, entonces estamos acá, ya, ya esta es otra situación, voy a mostrarles la fórmula general, de hecho, pues acá arriba está escondida una fórmula, yo les explico, digamos, de, de manera, quiero que lo aprendan de manera natural, que es el proceso que se hace, para que no tengan que memorizar tanto, pero pues también hay una fórmula escondida ahí, entonces supongamos que en general yo tengo una curva, una función, eh, a ver, así, una curva que sea, digamos así. Y esta curva puede ser cualquier función, cualquiera de las que hemos visto, la del ejemplo anterior. Entonces la voy a denotar como y igual f de x. Y ahora supongamos que yo también tengo otra curva, voy a ponerla de color rojo, una curva por debajo. Que sea así. Y la voy a llamar y igual g de x. Es otra función. g de x. Supongamos que nosotros tenemos unos números, los límites de integración que nos están encerrando cierta región ahí. Entonces voy a colocarlo aquí. pongamos aquí. Un límite que vaya por acá. Y otro límite de integración que vaya digamos que por acá ahí, entonces ahí nos acabó de quedar un, una región encerrada vamos a ponerle aquí un color amarillo, nos acabó de quedar esta región de color amarillo, esto es muy parecido también a lo del taller y pues uno se pregunta la el área de la región amarilla, entonces cómo se imaginan, es simplemente al área de la región grande, toda esta de acá, quitarle el área de la región pequeñita es, siguiendo los colores de arriba, si yo la región pequeñita la denoto con verde, entonces tenemos mismo razonamiento anterior. El área de la región amarilla propiamente sería igual al área de la región amarilla-verde restándole el área de la región verde. Eso nos daría el fragmento pues, de, color amar de color amarillo. En términos de integrales, ¿qué significa esto? Entonces, significa que la integral de la región amarilla-verde, que vendría a ser la región amarilla-verde, es la curva grande, la curva azul, es decir, la integral de f de x respecto a x, con los límites de integración vamos a ponerle, vamos a suponer que aquí, aquí hay un número A y aquí hay un número B. Es decir, desde A hasta B, esto nos daría la región amarillo-verde. Pero a esto le tenemos que restar la región verde, es decir, la integral de la curva más pequeña, la que está por debajo, la de color rojo. Es decir, la integral de G de X respecto a x, desde a hasta b. Listo, esa sería la operación que hay que hacer. Pero resulta que las integrales definidas comparten las mismas propiedades que tienen las integrales indefinidas. Es decir, yo puedo aquí pasar una sola línea de integrales, es decir, hacer lo siguiente. Coloco una sola integral, integral desde a hasta b de la resta de las funciones f de x menos g de x respecto a x. Entonces, calcular la región de color amarillo es simplemente resolver esta integral. Un ejemplo, ejemplo del mismo ejercicio que teníamos acá arriba. Esta es la fórmula directa que ustedes pueden usar. Entonces, ejemplo, con este de acá arriba. Entonces, este de acá arriba, lo único que ustedes tenían que ver, que, que se podía utilizar, es pues que ustedes se dieran cuenta quién es, quién es F y quién es G. Entonces, F es la que está, está por encima. O sea, en este caso es X a la 3 más 2X. Y G es la que está por debajo, en este caso es X al cuadrado. Entonces, sería simplemente reemplazar en la fórmula, vamos a colocar aquí, ejemplo entonces si f de x es igual a ver x a la 3 más 2 que era la función que estaba por encima y g de x es la que estaba por debajo es decir x al cuadrado los límites de integración pues los que ya teníamos arriba, es decir, desde 0 hasta 3, entonces, A vale 0, y B vale 3. Entonces, para calcular la región amarilla de acá arriba, pues simplemente teníamos que haber hecho, me pongo amarillo, según la fórmula integral desde 0, hasta 3 según esta fórmula de la resta de f de x, es decir x a la 3 más, más 2 ah, aquí me comí un x, x a la 3 más 2x era la función ¿sí? Esto. Mm -hmm. x a la 3 más 2x menos la resta de la función g de x, la de g de x es x al cuadrado noten que ahí coloco el menos porque hay un menos acá Cierro corchetes y coloco el de X. Entonces, la respuesta a esta integral debe ser la misma que conseguimos acá arriba. Es decir, nos debería de dar 20.25 unidades cuadradas. Vamos a verificarlo y ya con eso terminamos la clase de hoy. Termino la, la grabación de la sesión de hoy. Aquí agrando un poquito más esto. Bien. Entonces, resolvamos esta integral... A ver aquí. Coloco primero la primitiva. Primitiva de x a la 3 más 2x más menos x al cuadrado. Entonces la de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Más la de 2x es x al cuadrado. Menos la de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. La integral, integral indefinida. Integral indefinida o su primitiva. O una primitiva. Bueno, cierro corchetes corchete y coloco la barrita. Desde 0 hasta 3. Resuelvo eso. Entonces, evaluar la función en 3. Todo esto evaluarlo en 3. Entonces quedaría 3 a la 4 sobre 4 más 3 al cuadrado menos 3 al cubo sobre 3. Y a esto, pues, le resto la evaluación de esto mismo, pero en 0, límite inferior. Ya sabemos que eso va a dar 0, pero lo voy a escribir simplemente por, por notarlo. 0 a la 4, sobre 4, más 0 a la 2, menos 0 a la 3, sobre 3, cierro. es ciertamente estas operaciones de aquí, pues, eso da 0. El resultado pues está escondido acá en esta parte, en, el, en esta suma, en la suma de la izquierda. Bueno, entonces hagamos esa. A ver, de manera rápida. Introducimos estas operaciones en la calculadora. Entonces la primera, 3 a la 4. Eso da 81 dividido 4. Eso da 20.25. Te coloco ahí, 20.25. Listo. Más 3 a la 2, eso es 9. Menos 3 a la 3 sobre 3, eso también es 9. Entonces, noten que este 9 se me cancela con este menos 9. Y únicamente me sobrevive en la respuesta. Del, aquí el aquí hago, hago otro rendóncito. Únicamente me queda el 20.25. Pero eso no nos debe de sorprender porque ya habíamos conseguido ese número. 20.25 que unidades cuadradas. Esta es la región de color amarillo. Eso no nos sorprende porque ya acá arriba lo habíamos hecho de una manera alternativa. Y habíamos conseguido el 20.25. Ahí podemos verlo. Listo, listo ya con eso. Pues, entonces, ustedes toman lo que mejor les parezca. Si quieren pues, simplemente utilizar su intuición, pues pueden aplicar este argumento. Si quieren utilizar la fórmula directamente, pues tienen esta alternativa de utilizar esta, esta formulita de acá. La, la figura que yo tengo, esta es la, la situación como general. Las curvas pueden comportarse de la manera que ellos quieran. Es decir, esta X bien podría... Perdón, esta curva de color rojo bien podría cortar aquí arriba la esta curva de color rojo bien podría cortar la curva de color azul y crear pues una figura lo importante es que ustedes simplemente fijen bien quién, cuáles son los límites de integración del problema, de dónde a dónde cuáles son los, las barritas que coloco aquí de color morado, quiénes A y quiénes B ustedes encierren la región y pues calculen las respectivas integrales para conseguir la respuesta bien, digamos, eh, entonces bueno, volviendo un poquito aquí a la, al taller Entonces acá pues tenemos eso, tenemos dos re una región sombreada, entonces límites de integración, aquí tiene, tienen uno, el del 0 y aquí tienen otro, aquí donde se corta. No vayan a calcular todo hasta aquí abajo, no, es hasta aquí donde se corta, hasta ahí donde se forma. Entonces los límites de integración ahí son 0 y 4. Arriba tienen una curva, esta vendría a ser la f de x, y aquí abajo tienen otra, esta vendría a ser la g de x. Calculan la integral de esa resta y sale el problema. Y acá pues lo mismo. Lo mismo, la curva de arriba es esta de y igual raíz cuadrada de x más 2. Bien, y la curva de abajo es esta, 1 sobre x más 1. Ahí están cerradas entre 0 y x igual a 2. Ahí tienen regiones, aplican la fórmula y sale. Entonces, yo espero que para la próxima semana ya ustedes hayan resuelto este punto. Igual a no es disponible cualquier duda que tengan. No sé si se vayan a conectar algunos hoy. Mm. Pronto sería bueno que me escriban si alguno se va a conectar hoy de 5 a 6, si no, pues en la tutoría la próxima semana. Bueno, entonces chicos y chicas, gracias a los que revisan la grabación, cualquier cosa yo estoy atento, que tengan, eh, que tengan una, una excelente semana.